listo todo tuyo silencio pues nada muchas gracias Ana por la, por la presentación y, y bueno bienvenidos a todos a este a este nuevo webinar vale de la ruta que estáis que estáis haciendo y hoy lo vamos a dedicar como bien sabéis a descubrir un poco más aplicaciones de smartphone para hacer más, para ser más productivo para realmente eh, realizar más eficazmente más eficientemente nuestro trabajo a nivel online y vamos a desarrollar bueno un una presentación que evidentemente eh, va a tocar diferentes fases o diferentes etapas del de proceso productivo ¿no? a nivel digital para con los negocios eh, online. Os voy a compartir la, la presentación. Como ya os, os comentaba, ¿no? eh, a nivel concreto, pues bueno, vamos a hablar... Sobre todo de, de, de secretos no, eh, también quiero eh, daros pinceladas en cuanto a recomendaciones y consejos a la hora de desarrollar y a la hora de aplicar eh, todas las tecnologías y todas las aplicaciones que podamos tener de manera útil en, en el negocio y sobre todo quiero... Que cuando salgáis de aquí, en, en el tiempo que vamos a estar conjuntamente compartiendo ¿no? experiencias profesionales y sobre todo a nivel de conocimiento técnico y teórico y práctico, evidentemente como no podía ser de otra forma, me encantaría que, que bueno cuando eh, evidentemente finalicemos este webinar tuvierais eh, en cuenta cuál es la base del de, de desarrollo de negocio a nivel de aplicación móvil, a nivel mobile y cuáles son verdaderamente los beneficios de aplicar o de utilizar de gestionar diferentes ámbitos de nuestro negocio a nivel eh, eh, descentralizado, ¿no? A través de la omnicana, omnicanalidad perdón, que, que nos ofrece pues, nuestro móvil a nivel a nivel no solamente ya de contexto, sino a nivel también espacio temporal y sobre todo a nivel también de ejecución. Bueno, eh, ya me conocéis, entiendo, la mayoría de vosotros ya venís de la semana pasada del webinar que estuvimos que eh, compartiendo sobre small data y sobre aplicado al big data ¿no? de, de los negocios pero bueno para los nuevos vale los que no hayan tenido la oportunidad de, de haber seguido el, el anterior webinar eh, yo me presento soy socio oficial certificado de google tanto por parte de google ads como por la parte de google analytics eh, es decir eh, domino amb ambos ámbitos de, del mercado digital y bueno, durante mi carrera profesional he tenido la oportunidad de trabajar tanto con pymes como con grandes empresas, ¿no? Y eso pues me ha servido, entre otras cosas, pues compartir mi experiencia profesional eh, en, a nivel nacional, en Cámara de Comercio a nivel nacional, en grandes eventos internacionales como Mexpo Madrid y en, en otros también grandes eventos como EVE España. Eh, comentaros que me podéis eh, seguir tanto a través de, eh, de, de las redes sociales, a, a través de Twitter como a través de LinkedIn, ¿vale? Y que, evidentemente, durante todo este tiempo que os voy a mostrar conjuntamente, me podéis hacer las consultas que queráis, que eh, después recapitularemos todas y cada una de ellas y, y le daremos, evidentemente, eh, respuesta Como si también queréis en un momento dado, pues hacerme consultas por privado a través de mis perfiles eh, profesionales. Para que os hagáis una idea de cómo hemos estructurado este webinar, eh, vamos a tener eh, una primera parte que va a ser de introducción, donde vamos a, eh, digamos, indagar, vamos a eh, focalizarnos sobre todo en diferentes ámbitos del mercado digital a nivel de gestión de contenido, ¿no? a nivel de difusión de información. Vamos a hablar un poco de los blogs y de los lectores de feeds a la hora de hacer categorizaciones y a la hora de hacer implementaciones de información que en un momento dado eh, nos interesa a, a través del sector de negocio que estamos trabajando o a través de los diferentes competidores que están compartiendo contenidos en este en este ámbito. Vamos a hablar sobre noticias y gestores ¿eh? a partir de ITS para leer de alguna manera eh, más adelante con respecto a revistas especializadas, medios especializados, eh, eh, medios generalistas también, donde podamos en un momento dado... Hacer pues una segmentación de contenido, incluso establecer ciertas notificaciones o alarmas para contenidos que nos interesen. Eh, y después vamos a hablar eh, bastante sobre eh, diferentes plataformas de aprendizaje, no solamente ya del tema del mercado digital, como el, el ámbito del marketing digital, que es lo que nos ocupa, o otros ámbitos a nivel de, de comunicación, sino también a nivel tecnológico, eh, es importante que sepáis que existen ciertas plataformas que nos ofrecen una oportunidad para reciclarnos y actualizarnos en todos los ámbitos que supone el desarrollo de un negocio a nivel de, de tecnológico y a nivel online, como estamos hablando. Vamos a también establecer unas ciertas prácticas, ¿vale? ya que eh, todo lo que es el ámbito de contenido es eh, aplicado a los smartphones, aplicado a los móviles que llevamos 24 horas al día, 365 días al año encima. Vamos a ver algunas eh, prácticas que nos puedan permitir pues aplicarnos todo lo que vamos a ver de manera inmediata y de manera rutinaria, eh, conforme a, los, a las pruebas que queráis hacer o a las incursiones que queráis hacer con, con respecto a las aplicaciones que vamos a ir eh, mencionando. Después vamos a dar un, un segundo contexto, vamos a tener un segundo módulo donde eh, vamos a introducirnos en cómo podemos generar a nivel de negocio local difusión y alcance. ¿vale? Y en este sentido vamos a hablar sobre Google My Business, no sé si ¿no? alguno de vosotros conoce Google My Business, yo creo que el 70% de vosotros conocerá Google My Business, pero me interesa sobre todo eh, eh, daros también la perspectiva de lo que supone Google My Business para un negocio local, sobre todo en base a posicionamiento SEO y a posicionamiento a nivel de mercado y negocio específico. Eh, después vamos a hablar de redes sociales en concreto para todo lo que tiene que ver también con la difusión y alcance, Instagram, Facebook, Pinterest, aquí incluiría yo, y os voy a dar algunas recomendaciones sobre las nuevas, ¿no? que están teniendo bastante, eh, bastante efecto en cuanto a lo de que tiene que ver con gestión de contenido y conforme a lo que tiene que ver con nicho de mercado específico, como son, por ejemplo, TikTok, ¿vale? que está también dentro de las más utilizadas para un nicho de mercado específico, para un público objetivo específico. Y después vamos a hablar sobre herramientas o plataformas sociales que invitan al networking, ¿no? A hacer alianzas, a concedores, a eh, generar sinergias con otros profesionales dentro de nuestro mismo sector para aumentar todo lo que son las oportunidades a nivel de contexto o de ámbito de negocio. Vamos a hablar de LinkedIn y vamos a hablar de Meetup ¿vale? como plataforma social eh, para realizar eh, no solamente eventos, sino para también saber identificarlos y poder de alguna manera vincularnos con ellos y conocer a mm, posibles profesionales del sector o eh, posibles especialistas en un ámbito de negocio determinado. Y como estáis pudiendo ver ahí, vamos a, también a daros una referencia de algunas prácticas buenas que podéis ir realizando a lo largo de, esto, de estos días, incluso ahora mismo, con respecto a todos los contenidos que vamos a exponer, para daros cuenta del potencial ¿no? que hay eh, con respecto a cada una de las plataformas sociales y cómo de alguna manera esto eh, incentiva ¿no? a, a generar una difusión y alcance que nos permita cumplir los objetivos empresariales y de negocio que nosotros estipulamos eh, a nivel a, a nivel inicial y bueno después tenemos el, el módulo 3 ¿vale? donde vamos a dedicarlo a todo el ámbito de la productividad Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a darle un poco de valor añadido al tema de la gestión, ¿vale? Eh, y diferenciando por eh, cada una de las gestiones que nosotros hacemos de manera particular con nuestro negocio, ya sea de tarea, ya sea documental, ya sea de información. Y vamos a hablar también de aplicaciones de muy diverso tipo a nivel de comunicación y a nivel de gestión de proyectos y también relacionado también remoto, ¿vale? Aplicaciones como TeamViewer, por ejemplo, pues son aplicaciones que en nuestro mundo se utilizan bastante sobre todo para todo todo el mundo que tiene algún tipo de proyecto a nivel digital es interesante que sepamos que existen estos recursos para aplicarlos e implementarlos en nuestro negocio de una manera eficaz y eficiente y sacar el máximo jugo posible a todas estas aplicaciones sobre todo si ya son de ámbito gratuito y como era de esperar pues también os voy a proponer algún tipo de práctica vale o referencia donde podéis aplicar pues todo lo que vamos a, a exponer durante este tiempo que vamos a estar conjuntamente viendo el ámbito y descubriendo pues aplicaciones de muy diverso tipo para el desarrollo de la productividad a nivel de negocio online. Y bueno, como era de esperar, bueno os hago una primera introducción, como estáis pudiendo ver. Bueno, eh, sí es cierto que para nosotros el teléfono es algo ya vital, es eh, parte de nosotros. Antes digamos que era un complemento solamente para comunicarnos con los usuarios, pero hoy por hoy eh, el teléfono al final es un mini ordenador que tenemos en nuestro bolsillo que nos permite no solamente eh, vincularnos a, a través de la comunicación con otros usuarios, con otros contactos de muy diverso tipo, sino que se ha convertido también en una herramienta tecnológica que nos permite en un momento dado incluso <coughs> tener una centralización de todo el negocio, ¿no? a nivel de ámbito de analítica, a nivel de ámbito de gestión y de administración de contactos potenciales. Ya no solamente tocamos el área de atención al cliente y de comunicación, sino que también eh, eh, los teléfonos hoy en día pues, están súper mega preparados para gestionar diferentes tipos de ámbitos del negocio, eh, están muy preparados también para desarrollar diferentes tipos de contextos en la aplicación de un negocio y realmente pues tenemos eh, muchísimas, muchísimas aplicaciones de muy diverso tipo que, que vienen a cubrir necesidades de todo tipo en el desarrollo de un negocio a nivel, a nivel diario. Al final, una de las partes fundamentales de todo esto y lo que os quiero transmitir con, con este webinar es que eh, el smartphone al final es una vía de entrada para ser creativos y, y ser cada vez más profesionales. ¿no? De modo que eh, la aplicación de todas esas aplicaciones que en un momento dado destacan por sus funcionalidades o por sus características a la hora de cubrir necesidades eh, específicas del, del negocio, no vienen más que a aumentar las prestaciones, no solamente de nosotros como profesionales, sino también de recursos que eh, están capacitados en las empresas para, eh, de alguna manera, aumentar eh, ya no solamente la rentabilidad, sino aumentar el rendimiento, ya no solo de los trabajadores, sino también de, del mismo negocio en sí, ¿no? con, con respecto al plan de negocio que nosotros estipulamos de manera inicial, como comentaba anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en este en este webinar? Bueno, la primera, el primer objetivo es evidente y es conocer las novedades que pueden afectar a nuestro negocio a nivel general. ¿no? Nosotros vamos a hablar evidentemente de aplicaciones y de utilidades eh, segmentadas por, por ámbito ¿no? de producción a nivel de negocio, como ya comento, pero sí es cierto que este, que este webinar está muy fundamentado sobre todo a que tengáis eh, eh, herramientas y un contexto más explícito de lo que hoy por hoy pues se tiene que llevar a cabo para mejorar el rendimiento de, de un negocio. ¿Vale? Y en este caso, sobre todo de las pymes, ¿no? Donde realmente. Eh, tenemos que aumentar la efectividad para seguir pivotando, seguir avanzando y desarrollando y conseguir pues, cada vez pues, tener más cuota de mercado, conseguir más más cuota de clientes, conseguir evidentemente más eh, valor añadido a nuestra forma de proceder, a nuestra forma de hacer dentro de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Como objetivo secundario, pues aprovechar las oportunidades que nos ofrecen muchísimas aplicaciones de manera gratuita que son o tienen eh, diferentes ámbitos de actuación, ¿vale? O que tienen, evidentemente, diferentes funciones para realmente eh, las etapas o el desarrollo de un negocio en, en sí. Eh, otro de los objetivos que queremos es eh, cumplir es organizar mejor toda la información, de modo de que no os perdáis en las cascadas de información constante que hay a nivel diario, a nivel online, que como no podía ser de otra forma, si nos acordáis la semana pasada con el tema del Big Data, Vimos que el, el Big Data eh, no solamente eh, identifica el dato para generar información y conocimiento, sino que es también una de las características más importantes que tienen los negocios hoy día a nivel digital, por el tema de la aplicación del Big Data, es la diversificación, la variedad y el volumen de información que se generan en diversos contextos concretos ¿no? y en, dif en diferentes sectores de negocio concretos. Y esto es una parte importantísima de todo esto. ¿no? A la hora de que nosotros podamos identificar qué información es más relevante o no, qué información realmente está más actualizada o no, necesitamos pues, desarrollar diferentes tipos de aplicaciones que ya son gratuitas, que están ahí, y cómo podemos, de alguna manera, configurarlas para que eh, podamos conseguir eh, cumplir los objetivos que nos establece, que establecemos y podamos de alguna manera cubrir las necesidades de información sobre el sector de negocio que nosotros estamos trabajando. Y por último, el objetivo cuatro sería utilizar el smartphone ¿no? como una herramienta más de gestión del negocio. Eh, estamos hablando del smartphone como una parte de nosotros mismos, ¿no? como un complemento que ya no es complemento, simplemente ya lo tenemos eh, idealizado dentro de nuestro día a día para hacer una correcta información y hacer una correcta eh, gestión de no solamente a nivel personal, ya os digo, sino a nivel empresarial. Eh, simplemente nos gustaría también que tengáis en cuenta que el smartphone eh, bien oh, configurado, bien optimizado, eh, sabiendo realmente en qué contexto estamos trabajando, nos permitirá evidentemente pues, cumplir todas las la funciones y, y todos los desarrollos a nivel no solamente de negocios, sino a nivel comunicativo. ¿no? Y ahí hay una parte info, eh, importante, no solamente ya de gestión de la información o gestor de, o del conocimiento como tal, sino que necesitamos saber qué tipo de aplicaciones existen, para qué existen y qué tipo de incidencia o qué tipo de necesidad nos va a cubrir. ¿no? Y es un poco eh, eh, el ámbito del webinar hacia donde va desarrollado y hacia donde va vinculado en este sentido. Pues bien, vamos a empezar con el, con el primer módulo, el módulo de estar al día en el mercado y vamos a desarrollar la idea de por qué eh, hoy por hoy eh, los smartphones son tan vitales, ¿no? Sobre todo para todas aquellas personas que quieren iniciar un negocio, ya sea cual sea y sobre todo si quieren acudir o quieren desarrollar el productivo eh, su rendimiento para que evidentemente se cumplan los objetivos empresariales que ellos tengan eh, definidos. En cuanto a la introducción, que os quiero comentar, no? De, del inicio de todo esto. Pues, pues bien, eh, conocer realmente lo, eh, el desarrollo del negocio yo creo que es vital, ¿no? Fundamental para saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Eh, para ello eh, hay, eh, digamos, como tres ámbitos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de atendernos a este tipo de, de ámbito específico como bien estamos eh, por un por un lado están los blogs relacionados con la, te la temática de nuestro negocio si sí es importante que sepáis eh, que a nivel de blog eh, eh, existe un, un nivel muy importante de desarrollo de negocio en este sentido sobre todo porque eh, eh, cubre las necesidades del, del ámbito del posicionamiento SEO. Yo no sé si sabéis realmente lo que significa el posicionamiento SEO. Yo os voy a, a, a dar la base, ¿no? El posicionamiento SEO es el, posiciona, el posicionamiento orgánico que se pueden hacer de contenidos a través de los dos diferentes buscadores que existen, ¿no? Buscadores como Google, ¿no? Que es el más conocido de... Buscadores como Yahoo o buscadores como Bing, ¿no? Pues al usuario le ofrece la oportunidad de tener acceso a una información y a una categorización de información que es lo que eh, realmente va a ser referencial, ¿no? A la hora de preferentemente dar un contenido u otro. Y ahí tienen mucho que hablar los blogs, ¿no? Porque la blogosfera en su momento generó mucha, mucha empatía, ¿no? Mucha, mucho atractivo y hoy por hoy los blogs siguen siendo herramientas más que necesarias, herramientas muy tácticas y, y herramientas muy de implementación para un negocio que necesita nutrirse de información específica actualizada y, sobre todo, eh, especialmente concreta sobre un nicho de mercado en concreto o sobre un, un sector en concreto, ¿no? Al final, el usuario lo que lo que intenta a través de los blogs es no solamente ver qué tipología de blogs hay, sino también documentarse muy bien para ser, eh, digamos, eh, estar más actualizados ser más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto ámbito importante dentro de lo que de lo que se exige ¿no? dentro de, de, de desarrollo de un negocio son la identificación de, not de noticias locales que puedan influirnos. ¿no? Y en este caso, pues, pues tenemos aplicaciones de muy, de muy eh, nivel de, de productividad que tenemos que conocer. Yo no sé si alguno de vosotros conoce, por ejemplo, la herramienta Google Ads. ¿no? Google Ads es una herramienta, es una aplicación de Google que nos permite pues eh, segmentar contenido en base a notificaciones ¿no? nosotros elegimos un tema que queremos de alguna manera analizar en todo internet o, o en blogs específicos o en foros y esta herramienta es gratuita nos permite eh, recabar información del tema que nosotros y esa información la vinculan a nuestra a nuestro correo electrónico no mandándonos periódicamente información o noticias actualizadas sobre la temática o sobre la consulta específica que nosotros hemos hecho a nivel de, de desarrollo. Pues bien, eh, por ejemplo, en este en este caso una aplicación como Google Alerts nos permitiría de alguna manera tener una monitorización clara y unas actualizaciones claras de las informaciones de ámbito local del tema que nosotros especifiquemos ¿no? y categorizarlas en base a si han venido por foros, si han venido por blogs, si han venido por revistas o medios o plataformas online especializadas de manera que podamos tener un cierto control ¿no? y un seguimiento de toda esa información a nivel particular y a nivel específico. Y evidentemente, eh, yo quiero dejar una cosa clara, el, el tercer canal importante en todo esto es la formación, ¿no? una formación continua vale para seguir avanzando en el desarrollo del negocio a nivel online. Eh, me, me gusta mucho también explicar este, este tipo de ámbitos, porque nosotros, eh, que... que evidentemente somos especialistas en todo lo que es el terreno del, del mercado digital del negocio online y del marketing digital como tal eh, eh, tenemos que estar siempre eh, actualizándonos no tenemos que ser siempre proactivos y autodidactas porque el desarrollo del, de, del negocio se basa en las nuevas tecnologías y por ende de las herramientas que utilicemos entonces no siempre vamos a estar utilizando las mismas herramientas siempre va a haber herramientas de un calado importante que se vayan renovando, que se vayan, que vayan adquiriendo funcionalidades o aplicaciones bastante interesantes y eso evidentemente va a fomentar, va a aumentar eh, eh, las necesidades de que el usuario pues, esté a la última. ¿no? Eh, al final, yo, eh, me gusta dar mi opinión profesional sobre estos temas y yo siempre considero que una persona que utiliza los medios online para desarrollar o focalizar su intención, tiene que tener en cuenta que la base de su negocio son las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías ya por definición se van actualizando. Si estamos teniendo en cuenta de que las nuevas tecnologías van a ser, digamos, la base de lo que es un negocio, ya tenemos ahí, digamos, el incentivo, tenemos ahí la, la, la, la, la demanda ¿no? de, de, de estar siempre a la última y de conocer realmente el contexto online para sacarle el máximo partido posible. En cuanto al primer ámbito de los blogs y lectores de feeds, pues bueno, podemos aprender de manera directa eh, sobre lo, los conocimientos de los profesionales en diferentes materias que nosotros eh, especifiquemos o segmentemos, ¿no? Podemos contratar, eh, contactar con otras personas por negocios similares. Eh, existen blogs de muy diverso tipo, muy, muy importantes en el, en el desarrollo de negocios a nivel online. Yo puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, ataca ¿vale? es un ámbito bastante importante que además está asociado a la empresa Weblogs SL y que tiene diferentes temáticas eh, y actualiza su contenido de manera muy muy recurrente. Se atraca es para el ámbito de la tecnología eh, Vida Extra es por ejemplo para el ámbito gaming de los videojuegos eh, tienen eh, Gastronomía y CIA que es un blog dedicado al sector eh, gastronómico, es decir tenemos uh, diferentes blogs que se van actualizando y que van periódicamente pues eh, hablando sobre diferentes temáticas y diferentes noticias y conocimiento o, o información de actualidad que a nosotros nos puede cubrir. Si, por ejemplo, pues tenemos un restaurante, ¿no? Imaginaos para un blog de gastronomía y CIA, por ejemplo, eh, que nosotros lo tengamos segmentado y vinculado a una aplicación móvil donde nos lleguen todas las noticias nuevas eh, en tiempo real al instante y podamos pues consumir ese contenido para mejorar por ejemplo eh, recetas que tengamos en nuestro restaurante o realmente hacer algún tipo de innovación específica dentro de la presentación o del emplatado ¿no? de algún eh, producto específico que nosotros estemos desarrollando dentro del restaurante no por poneros un ejemplo pues bueno ahí estaría pues un ejemplo bastante importante de eh, la importancia de los blogs y la importancia de sus contenidos para el desarrollo a nivel de negocio en este, en este contexto. Evidentemente, como ya os comentaba, eh, los blogs suelen, evidentemente, actualizarse ¿vale? Eh, cada cierto tiempo, de frecuencia de contenidos constante y eh, tenemos que tener en cuenta que no todos los blogs se actualizan de la misma manera o de o, eh, con, con el mismo tiempo, ¿no? Hay blogs que son más recurrentes, otros que eh, actualizan cada mes, pero sí es cierto de que debemos saber identificar, ¿no? cuál es el blog o cuáles son los blogs, en este caso, que más nos interesan para que nosotros tengamos una recopilación de artículos que nos permitan, pues, tomar decisiones o conocer cada vez mejor el ámbito de actuación y el desarrollo del negocio eh, de una manera más específica, ¿no?, de una manera más importante. Y, y lo más eh, importante también aquí dentro del desarrollo de lo que es no solamente los contenidos sino elegirlos o categorizarlos es tener un lector especial no un, un, una aplicación que nos permita de alguna manera no solamente recabar información sobre un medio específico sino también saber qué noticias son más actuales y cuáles son las que más nos interesan dentro de su cascada de información no dentro de las actualizaciones que se van desarrollando a nivel específico y a nivel eh, genérico a lo largo del desarrollo de, de, de, de toda esa información con respecto a lo que nosotros nos puede beneficiar con nuestro negocio. Esa, esos lectores no se les llaman feeds, ¿no? los feeds de noticias y son herramientas que, que, que se denominan de desindicación. Lo que hacen es eh, categorizar los contenidos en base al medio específico que, nosotros, a, que a nosotros nos interese y poder de alguna manera consultar esa información... De, de manera paulatina y con avisos o notificaciones preferentes sobre eh, el, el tema o la búsqueda que a nosotros nos interese en cuanto a información, en cuanto al contenido específico. Algunos ejemplos de blogs y feeds, es decir, algunos ejemplos de lectores especiales feeds de contenido, pues ahí tenéis algunos, ¿no? Uno es Feedly, ¿vale? Muy sencillo de usar, eh, tenéis a vuestra disposición después cuando podéis descargaros este contenido por la guía vale de uso de Fitly. Es bastante sencillo y no tiene ningún tipo de, de complicación. Flipboard es eh, también otro, otra app de, de lector de Fit. Muy, muy importante y que en muchísimos dispositivos móviles Android ya está de alguna manera preconfigurado por defecto. O sea, ya viene de fábrica dentro del móvil y se utiliza bastante a menudo. Y IonRider es eh, también otro, otro punto importante de, de aplicaciones para crear filtros y demás asociados al desarrollo del, del negocio a nivel, a nivel particular. Sí, es muy importante que, que sea el que sea el que utilicéis, lo utilicéis con, con bastante seguridad, eh, realmente lo sepáis también un configurar, yo creo que la configuración ya lo decía la semana pasada con el tema del Big Data y de Small Data ¿no? eh, la configuración de una herramienta aunque sea gratuita y sacarle el máximo jugo posible es vital para que realmente después nos genere rendimiento y con este strip, eh, estos tres ejemplos ¿no? de, de lectores de, de, de feeds eh, de, de noticias que podamos eh, incorporar, pues nos permiten pues, eh, tener realmente una información a tiempo real eh, digamos, eh, mucho más preferencial, ¿no? Mucho más accesible es la palabra y sobre todo que podamos que categorizar, como ya, te, ya os comento, con temas o temáticas de muy diversa índole. A ver. Bueno, aparte de eso, comentaros. Eh, en la mayoría de los, de los casos, eh, tío, esto, es eh, eh, importante de, no solamente ya configurar cada herramienta, sino también, como digo, seleccionar qué tipo de aplicación cubre más nuestras necesidades en específico. Eh, yo os cuento mi, mi caso particular. Yo eh, en este caso tengo un, un móvil de última generación, de los, de los últimos que existen de la gama Samsung. Y, y tiene incorporado el fitboard por defecto eh, a, nivel de, a nivel de fábrica. Y tengo también el fitly ¿no? como, como parte importante de ese, esa herramienta de sindicación para hacer toda esa gestión del fit de manera particular entre una aplicación y otra. Lo dejo, digamos, para noticias de ámbitos de la economía y demás que son más generalistas. Y el fitly lo utilizo sobre todo también. Eh, para eh, categorizaciones más específicas, digamos, eh, eh, categorizaciones más concretas de eh, ámbitos de la tecnología, de la eh, información, de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cosas importantes que también os quiero comentar. Eh, a partir de todo lo que es la, gest la gestión a través de estas aplicaciones y demás, eh, eh, podemos consumir tanto noticias a nivel generalista como noticias a nivel local ¿vale? y es importante que sepáis que la, el, la gestión a través de este tipo de aplicaciones nos permite tener un recurso para poder leer después es, es decir, que tenemos ahí una centralización de información que eh, la vamos a tener recopilada y vamos a poder, digamos, de alguna manera consultarla en el mejor momento posible y de una manera muy muy accesible eh, esas características digamos que son Las características más significativas De, de, de este tipo de aplicación ¿no? El desarrollo no solamente Del contenido sino que nos permitan también Configurarlo y organizarlo Y ya no solo eso sino que nos permitan consultarlo De una manera Selectiva Nos da nos da a entender eh, eh, La importancia de lo, de, de lo que supone hoy en día Poder eh, consumir contenidos a la carta ¿no? Y eso lo vemos muy, muy, muy muy específicamente negocios de muy diverso tipo, por, por ejemplo si, si nos ponemos a pensar en Amazon Prime o ¿no? en Netflix o en HBO en alguna de estas, nos estamos dando cuenta de cómo la, los contenidos a la carta como el, el poder ver ¿no? contenidos después eh, y de una manera eh, personal, eh, sigue siendo uno de los factores diferenciales más importantes a la hora de generar eh, cierta empatía, ya no solamente con el público objetivo sino que nos sepamos adaptar o se sepan adaptar a cubrir sus necesidades específicas de información y de, y de consumición de la información. ¿no? Y en esto, pues bueno, eh, los feeds de noticias, en este caso los, los feeds eh, locales como Flipboard, ¿no? como eh, Fitly o, o, o como la, la anterior aplicación que hemos visto, eh, nos van a desarrollar el negocio de una manera muy particular y muy muy específica, con lo cual vamos a tener una consulta accesible de esa información y de una tematización bastante importante en el desarrollo de ese negocio en particular. Comentaros que, que, bueno, hay también otras posibilidades ¿no? a la hora de acceder a estos gestores para leer después, eh, que son bastante particulares y también tienen su, su funcionalidad. Eh, bastante bastante eh, bien eh, ejecutada no es el caso por ejemplo de, de gestores como Pocket vale que es otra parte de, de todo el desarrollo de negocio y digamos que es una parte complementaria nuestra ¿no? esta aplicación es bastante complementaria con las anteriores que hemos visto es un, una aplicación eh, se dedica no solamente ya a recopilar el el contenido por categoría, sino que nos permite también tener la oportunidad de leerlo a la carta, ¿no? leer después y que nos avise, ¿no? que tengamos un sistema de notificaciones y de avisos que nos permita pues, recuperar ese contenido que potencialmente pues, es interesante para el usuario que haya gestionado y configurado esta aplicación. ¿Qué es lo que le pasa a Pocket también? Eh, Pocket tiene una funcionalidad también bastante importante, que es que sincroniza todas las capturas de contenido en todos los dispositivos. Con lo cual, no solamente tenemos una aplicación que unifica el diseño vale, y que nos muestra todos los artículos que nos interesa leer, mejorando así la experiencia del usuario y la accesibilidad, sino que nos permite también tener ese contenido accesible desde de, de cualquier dispositivo, vale, sea cual sea. Al final, Pocket es una de las herramientas, digamos, más utilizadas, no solamente ya para, ya comento, categorizar el contenido, sino tener una omnicanalidad, ¿no? Un, un acceso a la información recurrente en cualquier dispositivo móvil y utilizar pues, diferentes tipos de, de desarrollos a nivel de, de información y a nivel de contenido. Ahí tenéis, eh, cuando podéis descargaros la, la, la, la presentación, eh, diferentes tutoriales vale, para que veáis cuáles son las funcionalidades y cuáles son las ventajas de utilizar Pocket y también trucos para de alguna manera categorizar el contenido y que veáis diferentes funcionalidades y diferentes características que puedan eh, aportaros pues, diferentes tipos de, de aplicación para, para con la información que vosotros estáis gestionando. Y como no podía ser de otra forma, pues eh, a nivel del contexto, no solamente de categorización de información, también nos interesa el contexto de la actualización, ¿no? O de poder formarnos de una manera a la carta, ¿no? Formarnos de una manera más profesional. Eh, sobre todo el tema de los cursos online eh, son, y este evidentemente es, se puede considerar un, un, una herramienta online y una plataforma online, en la que estamos formando en, en este tipo de, de ámbitos. Hay diferentes plataformas que, que nos dan cursos muy específicos de muy diversos ámbitos, diverso, eh, de muy diversa tipología Yo os recomendaría, ¿vale? Estamos hablando aquí de ejemplos como Google Premier o Udemy, y o, a nivel profesional y a nivel específico, os recomendaría sobre todo Udemy, porque Udemy es una plataforma que, ya os digo, no solamente tiene diferentes ámbitos o recursos a nivel de mercado y a nivel de nicho específico, de actividad, sino que también ofrece cursos eh, no solamente de pago, sino también cursos gratuitos que están muy bien y están muy vinculados al contexto profesional hoy por hoy del, del mercado laboral. Y en ese sentido, ya os digo, en el ámbito que a mí me atañe, ¿no? que a mí me, me implica, que es el, el, el ámbito del marketing y todo lo que supone en cuanto a comunicación, desarrollo de negocio, etcétera, etcétera, de emprendimiento... Udemy tiene eh, bastantes cursos en este sentido y tiene una, una formación que eh, en mayor o menor medida eh, cubre las necesidades del de, eh, usuario cuando se quiere actualizar en, en todo este ámbito ¿no? y en el terreno sobre todo de la calidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? las TIC. Eh, yo os puedo decir que, bueno, que Udemy... Tiene tanto cursos, ya os digo, de pago como cursos gratuitos. Eh, los cursos gratuitos, en la mayoría de los casos, son cursos que atienden y que tengan una base ¿no? para desarrollar la, la actividad en cuanto al ámbito online. Pero os recomendaría que pagaréis algunos de los cursos eh, que se ofrecen a través de esta plataforma, porque además eh, son bastante prácticos y son bastante sencillos. ¿no? Incluso para una persona que no tiene un conocimiento muy, muy avanzado en, en el tema de, por ejemplo, el marketing o en el tema, por ejemplo, de la tecnología de la información o del data management, ¿no? De la gestión de los datos. Pues tenemos aquí cursos de muy diversos tipos. Cursos incluso que nos enseñan o nos permiten aprender a utilizar, por ejemplo, Microsoft Power BI, ¿no? que la vimos la semana pasada, el desarrollo de un negocio a nivel particular de gestión de datos y demás. Y para que veáis un poco las características o las la, la funcionalidades que tienen las diferentes herramientas, ¿no? Tenemos cursos de, de todo tipo, como ya os digo, y en la mayoría de los casos, aunque sean de pago, pues eh, cubren evidentemente las necesidades de, de conocimiento y de información para explicar a nuestro día a día el, el desarrollo de, del negocio de una manera mucho más eh, beneficiosa y de una manera mucho más eh, proclive a que se genere un rendimiento específico con nuestra actividad. para de alguna manera desarrollar todo lo que hemos ido hablando eh, en este primer no eh, práctica que podéis hacer pues en un primer momento podéis hacer este tipo de práctica como os pongo aquí eh, a nivel de referencia podéis instalar un lector de feeds ¿vale? y suscribiros a dos blogs lo único que tenéis que eh, hacer para eh, suscribiros a, a dos blogs simplemente utilizando por ejemplo Feedly la aplicación Feedly que es gratuita y que es muy sencilla de usar Solamente lo que tenéis que hacer en una primera instancia es descargar la aplicación, ya sea vuestro móvil iPhone eh, o Android, pues os descargáis e iniciar la sesión a través de Google, Facebook o a través de vuestro correo electrónico, eh, desplegar el menú lateral que tenéis en la parte superior, que son un, un menú que tiene tres rayas y añadir el contenido que queráis, introducir la URL del blog, es decir, nosotros para eh, hacer un seguimiento a través de estas aplicaciones de cualquier tipo de plataforma de contenido, simplemente tenemos que copiar y pegar, o sea, hacer copia y pega eh, de la URL del sitio y es la misma aplicación la que se encarga de actualizaros el contenido automáticamente conforme ese blog vaya subiendo, ¿vale? Información o contenidos de nuevo, de, de nueva orden, ¿no? De nuevo calibre. Y, por ejemplo, os pongo ahí, pues, hacer la prueba con el contenido de la web hipertextual.com. Podéis hacerlo de chataca, podéis hacerlo de gastronomía y Cía, podéis hacerlo de cualquier blog que, que os deje en por ejemplo, de cualquier tipo de, de aplicación que, que os interese, perdón, de cualquier tipo de blog que os interese en un momento dado esa información. Y lo que se crearía sería un feed, una carpeta, donde se almacena ese blog y evidentemente podéis ir creando nuevos feeds, es decir, nuevas carpetas con contenido específico de diferentes blogs para hacer un seguimiento en un solo sitio de todos los blogs eh, que os interesa categorizar por información o por contenido que estén, que estén publicando. Ya os digo, eh, las ventajas son muchísimas porque además es un, es un desarrollo muy, muy inteligente de aplicaciones a nivel de gestión de contenido y sobre todo es una manera de centralizar ¿no? toda esa información que nos interesa de diferentes ámbitos, diferentes temas, ¿no? que podemos categorizar por etiquetas y que nos permite en un momento dado pues tener centralizado en un único sitio toda la información relevante que, que nos gustaría de alguna manera ver o eh, analizar eh, sobre no solamente nuestro negocio, sino diferentes tipos de ámbitos a nivel, a nivel genérico. Aquí os ponemos ejemplo de, del Feedly, ¿no? Con los pasos anteriores y demás. Cómo se vería, ¿no? Dentro de la aplicación móvil, con las diferentes noticias que, que aparecen, ¿no? Sobre el tema de hipertextual, etcétera. Y aquí, ¿vale? Una segunda práctica, donde os invitamos a utilizar Pocket para hacer, ¿vale? Una captura de artículos y utilizar la funcionalidad que tiene Pocket de leer después, ¿no? Eh, ahí tenéis como el primer paso sería la descarga de la aplicación Pocket en vuestro, en vuestro móvil, ¿vale? Como di deberíais de dirigido a, a la web del periódico local o generalista, a lo que vosotros os interese, para hacer una copia del enlace de noticias relevante para nosotros, es decir, es un copy y pega como el ejemplo del blog que, que hemos visto anteriormente con Feedly. Y en la vuelta a Pocket, pues eh, a través del guardar. Eh, recabaremos pues eh, la URL que, que, que vamos a, a conservar para después leer o para después atender a ese contenido y darle pues evidentemente la funcionalidad que, que se merece dentro de la estrategia de eh, recabar información para estar más actualizados y para tener ¿vale? una idea eh, mucho más eh, avanzada sobre cualquier ámbito que nos interese eh, pues, eh, aplicar el, el, la información ¿no? que nosotros hayamos recopilado y que, que nosotros hayamos eh, desarrollado a nivel de captación de información de valor Aquí tenéis un ejemplo de cómo se vería ¿no? la, la captura del artículo en Pocket y, y cuando eh, podáis, pues tenéis un, un, una vía de acceso ¿no? una vía de accesibilidad, a un contenido que os pueda parecer interesante y que podáis de alguna manera pues eh, desarrollar ¿no? o, o, o informaros eh, de manera específica. Eh, el, el ejemplo es bastante claro y, y la, la verdad que os interesará sobre todo para tener diferentes listas y diferentes feeds pues de información que, que, os, que, que os convenga ¿no? que os rente tener un, un cierto seguimiento. Y bueno, con Google Premiere pues, podéis hacer lo mismo, ¿no? Google Premiere es una plataforma para la formación donde podéis vosotros mismos incluso impartir clases, que es una también otra, otra cosa que os quería comentar, ¿no? no solamente sirve para eh, de alguna manera actualizarnos y ser proactivos para conocer diferentes ámbitos de el sector de negocio online que nosotros queramos eh, potencializar, sino también nos permite a nosotros, ¿no? Eh, ser formadores o ser docentes en cualquier ámbito donde nosotros manejemos cierta información y nosotros tengamos cierta experiencia profesional. Ahí os pongo también un poco cómo serían las etapas, ¿no? El desarrollo a nivel de, de utilización de, de Google Premier, cuáles serían las habilidades que deberíamos de nosotros eh, mostrar, ¿no? Para que se nos presente como tal, comenzar con las lecciones y la verdad es que es bastante bastante también, no solamente accesible, sino también bastante intuitiva, ¿no? Una plataforma, pues, bastante intuitiva en el, en el desarrollo también de las formaciones que queramos hacer. Y, bueno, dado que este que este primer apartado ha sido más de, de introducción, ¿no? más Para que nos da, a, tengamos en cuenta o que veamos eh, qué nivel, en un momento dado, de implementación de aplicaciones podamos hacer en cuanto a gestor de, de comunicaciones y de contenido eh, desarrollar a través de, del móvil con este tipo de aplicaciones en concreto, incluso a nivel formativo con el tema de la actualización. Como comentaba yo, a nivel profesional y a nivel personal os diría mi opinión que todo el mundo que queramos de alguna manera rentabilizar nuestro negocio online tenemos que ser proactivos y autodidactos, desarrollar nuestro negocio convenientemente. Voy a hablar un poco de cuáles son las herramientas o algunas herramientas, mejor dicho, para darse a conocer, ¿no? para potencializar ese objetivo que en la mayoría de los casos tenemos para conseguir clientes de difusión y alcance. ¿no? cómo conseguir esa difusión y alcance y cómo utilizar herramientas de muy diverso tipo y plataformas sociales de muy diverso tipo que tienen mucho auge, sobre todo de usuarios activos. Cosa importante que me gustaría también eh, dejar claro y dejar patente en este, en este webinar. En eh, eh, la mayoría de las ocasiones eh, utilizamos eh, las redes sociales para vender o utilizamos las redes sociales para generar eh, algún tipo de oportunidad, oportunidad de venta. Si sí es cierto que las redes sociales eh, son eh, buenos para generar oportunidades, pero en la mayoría de los casos las oportunidades que se generan en redes sociales. Son oportunidades comunicativas para presentarnos, para posicionarnos y para motivar a esa venta. Es decir, eh, lo, más, lo más seguro es que si, por ejemplo, nosotros tenemos un, una tienda online y pongamos un, una, una promoción de un contenido específico, de un producto específico, las redes sociales nos permitan eh, generar tráfico para conseguir la venta pero dentro del, de, del comercio electrónico en este caso dentro de nuestro e commerce dentro de nuestra prestación de aquella plataforma que hemos desarrollado para generar ese tipo de, de, de, de comercio no ese tipo de conversión ese tipo de objetivo ¿no? las redes sociales me gusta a mí definirlas como eh, plataformas de difusión y alcance yo cuando estoy trabajando con las redes sociales, estoy trabajando con un usuario que llamo no cualificado. ¿Y qué significa, Fran, un usuario no cualificado? Un usuario no cualificado es un usuario que está activo en redes sociales, pero eh, realmente no es que tenga la intención de comprar nada o de adquirir algún servicio. Está ahí y es un usuario que puede tener ciertos impactos conforme al contenido que yo estoy publicando, o los productos que yo estoy compartiendo. Realmente lo que os quiero decir con esto es que las redes sociales son plataformas que nos permiten exponernos, que nos permiten de alguna manera tener eh, eh, ciertas visualizaciones porque podemos emplearlas como escaparates, ¿no? Eh, y eso, pues, pues renta en un momento dado a nivel de comercio electrónico, y a nivel incluso de contenido propio con el tema del posicionamiento SEO, porque a mayor nivel de impacto, mayores posibilidades de interacción en este caso y mayores posibilidades de eh, generar o cumplir el objetivo de conversión, ¿no? Que puede ser una venta, que puede ser rellenarnos un formulario o que puede ser, por ejemplo, pues que vean un contenido específico de un vídeo o un podcast o lo que sea, ¿no? Si tenemos en cuenta esto, pues evidentemente al final... Eh, las redes sociales las utilizamos como escaparate de marca ¿no? o escaparate de productos y servicios que nosotros que nosotros tengamos es por ello por lo que la mayoría de los usuarios que la utilizan como canal de venta 100% o meten dentro una tienda online o integran una pasarela de pago por poner un ejemplo dentro de su página eh, fan de facebook de eh, su página de empresa de facebook fracasan ¿no? porque en la mayoría de las ocasiones bueno, en otros mercados no, no, en el mercado estadounidense los usuarios, por ejemplo, pues compran sin ningún tipo de prejuicio ¿no? dentro de las redes sociales. Pero en redes sociales como en España, ¿no? eh, que tenemos redes sociales de muy diversos tipos y que en la mayoría de los casos son de índole eh, extranjero, ¿no? son eh, de índole de eh, eh, Dublín o de otras partes del mundo, del de, mismo Estados Unidos, etc. Eh, la consideración de los usuarios en la compra directa a través de una red social, eh, no, no no tasa, no no llega. ¿Por qué? Porque eh, nosotros consideramos las redes sociales de ámbito público y creemos que en la mayoría de los casos, si compramos eh, directamente a través de una red social, pues estamos dejando nuestros datos ahí y al ser o al creer que tenemos el prejuicio de que es un ámbito público, pues eh, todo el mundo va a saber nuestra información pro, eh, interna. Eh, vamos van a saber nuestro número de tarjeta etcétera etcétera entonces la recomendación que yo os puedo hacer es que utilicéis las redes sociales como canales para después ejecutar la venta en un comercio electrónico nuestro propio eh, en otra plataforma que nosotros gestionemos etcétera etcétera por qué porque al final las redes sociales nos permiten tener escaparates nos permiten tener difusión nos permiten tener alcance con respecto a unos usuarios que no es que estén ahí para comprar o adquirir servicios, están ahí por ocio y entretenimiento. Y es por ello que todas las estrategias de social media marketing que se utilizan hoy, que tienen rendimiento, o sea, que tienen verdaderamente ROI, retorno de la inversión, están muy vinculadas al ocio y entretenimiento porque saben perfectamente que el usuario se busca evadir dentro de las redes sociales y mmm, la empresa puede contribuir a través de una estrategia o una planificación estratégica de contenido de esta índole. ¿Qué tiene de aquí importante google my business pues bueno google my business es un servicio gratuito de google vale que a nivel de negocio local funciona muy muy bien por eso os queríamos compartir este tipo de, de, de plataforma no de, de aplicación este tipo de plataforma a nivel de pyme funciona bastante bien porque eh, entre otras cosas posiciona muy preferentemente a las pymes ya que podemos, eh, de alguna manera, generar fichas de productos, incluso fichas de la, de la propia empresa, donde podamos compartir direcciones, horario de apertura, imágenes y vídeos, datos de contacto, etcétera, etcétera. Es una manera de aumentar la presencia de una pyme a nivel local utilizando las herramientas de Google, que ya sabemos que San Google es realmente el que decide si posiciona preferentemente unos contenidos o una empresa u otra, ¿no? Si utilizamos sus herramientas, evidentemente tendremos más preferencia a la hora de tener un contenido a nivel de su local más potente, ¿no? Más visible. Y eso es lo que os quiero de alguna manera compartir, ¿no? Eh, cuando los usuarios buscan el nombre de nuestro negocio en Google o buscan algún tipo de consulta específica que alude a nuestro servicio o a nuestro producto nos pueden encontrar a través del mismo Google My Business, de nuestra misma ficha de eh, empresas o de nuestros productos, incluso a través de Google Maps. Y eso es una de las partes ya, como os digo, eh, de ámbito táctico preferente para la utilización de, de, de este tipo de, de, de plataformas. ¿no? Eh, la potencialidad que tiene a nivel de SEO local esta plataforma para, de alguna manera, preferentemente posicionarnos y hacernos más visibles en. en en el ámbito del MAPS, incluso en el ámbito a nivel de búsquedas y, y de gestión, en este caso, de, de consultas específicas para un sector determinado de actividad de negocio o de sector de mercado específico. ¿no? Cosa importante antes de pasar al tema de las redes sociales para el tema de Google My Business es eh, la posibilidad incluso de utilizarlo como un sistema de blog. Eso no muchas empresas lo hacen, sobre todo las pymes no lo hacen casi nunca. Y es que nosotros tenemos a disposición de la plataforma Google My Business, que simplemente con un correo electrónico de Google ya podremos tener en un momento dado acceso a Google My Business y asignar o incluir, implementar un negocio a nivel local. Nos permite, la misma herramienta nos permite utilizar un gestor de contenidos donde podemos establecer novedades, avisos, ofertas. Es decir, vamos a tener la disposición de tener como si fuera un blog vinculado a Google y ese eh, contenido lo vamos a poder actualizar y debemos de actualizarlo frecuentemente para que Google sepa que nosotros estamos contribuyendo a darle información de valor por un lado al usuario y que evidentemente a nivel de posicionamiento SEO pues utilizamos palabras clave específicas para posicionar y para que Google nos tenga en cuenta a la hora de vincular, de indexar esos contenidos de manera más preferente que, que otros competidores o que otras empresas de nuestro mismo sector. A través de las redes sociales, pues evidentemente también hacemos una labor bastante importante de alcance y una labor bastante importante de difusión. Es por eso que eh, económicamente, darnos a conocer a través de diferentes redes sociales pues nos puede permitir pues, tener un posicionamiento también muy preferencial. Incluso Podemos tener un reconocimiento de marca mucho más asimilado por parte de nuestro público objetivo. En Facebook, bueno, sirve para cualquier tipo de negocio, para compartir fotos, artículos o novidades. Yo diría que Facebook sirve, sobre todo, preferencialmente para el tipo de negocio que potencie la imagen. Negocios del sector turístico, negocios del sector gastronómico, negocios del sector tecnológico, ¿vale? Son digamos, eh, los puntos más candentes que tiene Facebook a la hora de dar más preferencia y más nivel de visibilidad a, a empresas, ¿no? Le pasa muy mucho o algo similar con el tema de Instagram. Uh, cosa importante, Facebook, Instagram y WhatsApp son del mismo dueño, así que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Gestión y generación de una base de datos centralizada a través de esas tres redes sociales, porque las debemos de considerar redes sociales incluso por temas WhatsApp, ¿vale? Aunque sea una aplicación, si sí es una red social, para establecer comunicaciones con contacto. Entonces, a nivel visual, tienen muchísima potencialización y esto nos permite, de alguna manera, aumentar el desarrollo en negocio en este en este ámbito. Si os quiero decir, por ejemplo, que según el nicho de mercado, pues debemos de tener o debemos establecer más trabajo. Por poneros un ejemplo... Facebook se ha quedado hoy por hoy para un público objetivo más maduro, de 30 años hacia arriba. Eso no pasaba antes, antes había más público joven. El público joven ha migrado y ahora mismo, por ejemplo, para usuarios o nichos de mercado de 30 años hacia abajo, incluso si me apuráis de 25 años hacia abajo, pues tenemos un público objetivo muy fundamentado en la utilización activa de Instagram. Y si me apuráis mucho más, para aquellos usuarios que tienen entre 16... Y 21 años, tenemos ahora mismo una red social muy potente, muy potente, muy potente, que es TikTok, ¿no? Y que poco a poco pues, está ingresando pues muchísimas empresas a nivel comercial, pero también muchísimas instituciones públicas, ¿no? Por poneros un ejemplo, la Guardia Civil ya acaba de lanzar su propia eh, cuenta de TikTok para, de alguna manera, establecer una comunicación social con el público joven y, y bueno, con el tema del COVID y del coronavirus... Pues estaba haciendo pues contenidos de muy diversos tipos, eh, vinculando no solamente a la idea de los contenidos que ahí se, se comparten, sino también respetando la línea temática y la línea de contenido que, que realmente establecen pues, este público joven dentro de esta red social. ¿no? Así que bueno. Eh, os comento, ya estáis viendo que según el público objetivo que nosotros vayamos a trabajar a nivel de negocio o a nivel de PyME, vamos a tener que establecer en qué de redes sociales vamos a estar y cómo vamos a fundamentar ese objetivo de alcance y de difusión. no Cómo vamos a utilizar ese tipo de red social para generar qué tipo de escaparate y a quién vamos a invitar a entrar a nuestra tienda, en este caso de una manera más, más simple. no Y sí, eh, eh, de alguna manera compartiros, que existen también redes sociales que, aunque no tengan muchos usuarios activos, son muy utilizados también en la implementación de la estrategia por, por nivel táctico. ¿no? Por ejemplo, Pinterest, eh, os exponemos aquí que, que se busca también, sobre todo para eh, tener inspiración creatividad en, en, en varios eh, sectores de mercado y para buscar tutoriales de, de muy diverso tipo, pero también se utiliza, y creo también que lo tengáis en cuenta, para temas de posicionamiento SEO. Porque Pinterest también nos permite categorizar por tablones el contenido. Y eso también a nivel público, ¿vale? Y eso también es importante que lo sepáis. Hay redes sociales que las empresas las utilizan solamente a nivel táctico y no para establecer una vinculación con el usuario final. Porque a nivel de de eh, información, a nivel de búsqueda de información, a nivel incluso de posicionamiento de la misma información, pues nos da una ventaja competitiva grande. Y es este el caso, ¿no? El caso de, de Pinterest y de todo lo que podemos llegar a hacer con este tipo de red social. Pinterest, sobre todo, se utiliza para sectores de negocio muy concretos si queremos, en momento, de alguna manera, establecer un vínculo con usuarios finales. Es el caso del sector gastronómico, por poner un ejemplo. Es, es el caso del sector turístico, eh, digamos, el sector moda, también importante dentro de Pinterest es decir, vamos a tener el, el sector do it yourself, no lo tú mismo, de manualidades, son sectores que también se utilizan dentro, ¿vale? de lo que es la red social Pinterest, ya no solamente para establecer sinergias por tutoriales que se puedan compartir a nivel profesional, sino también por usuarios activos que son público final, que puede estar interesados en lo que nosotros ofrecemos a nivel de comercio y a nivel, en este caso, de empresa. Eh, Fran, perdona que te interrumpa, están preguntando en el chat si sí es interesante activar sí. la web de negocio que te proporciona Google My Business, que si posiciona bien. Posiciona bastante bien. Es más, si tenemos un negocio a nivel local, una pyme que tenga operatividad a nivel local, yo siempre recomiendo activarlo. Y recomiendo activarlo porque es que, ya os comento, no muchas pymes explotan este tipo de recursos y son muy potentes eh, en la plataforma. Es muy potente porque eh, no solamente se focaliza en, en los contenidos, en el horario o en los productos que nosotros tengamos, es que nosotros mismos podemos incluso generar contenido ahí. Generar contenido en base a posts, generar contenido en base a imágenes o a vídeos que presenten a lo mejor en nuestros productos y servicios, que lo hagan de una manera más atractiva, más atrayente. Es decir, digamos que es como una red social más, pero no todo el mundo lo utiliza como una red social y esa es la pena, ¿no? Eh, al final la utilización de Google My Business de esa forma eh, lo, lo que va a incentivar es que a nivel de posicionamiento SEO y a nivel de posicionamiento orgánico tengamos un, un nivel de optimización, o un grado de optimización mucho más grande y eso nos permita pues eh, acotar o de alguna manera aumentar la expectación, el alcance, las impresiones y el contacto con posibles consumidores potenciales que hayan o que hagan búsquedas mensuales relacionadas con lo que nosotros ofrecemos de servicio a nivel de producto. Bueno, continuamos. Eh, con el caso de las redes sociales, bueno, ahí os ponemos algunos ejemplos, ¿no? Ahí tenéis algunos casos de éxito que os ponemos en la, en la presentación, donde se muestran algunos emprendedores y empresas que han aplicado el poder de esta misma red social para hacer crecer los negocios. En Instagram también, ¿vale? Una sección de historias de éxito. A sacar idea y facebook también tiene esa correspondiente exención para que veáis un poco cómo cómo funcionan en este en este caso y sobre todo a nivel de emprendimiento y como no podía ser de otra forma como comentaba al inicio en la introducción y en el índice a nivel de networking a nivel de vinculaciones con otros profesionales para generar colaboraciones ¿no? y demás pues tenemos aplicaciones de muy diverso tipo la más conocida el LinkedIn, LinkedIn eh, se la recomiendo a todo el mundo porque, entre otras cosas, nos permite hacer branding personal. Y aparte de eso, si nosotros la configuramos, la optimizamos, eh, vinculamos y compartimos contenidos de interés, eh, incitamos a que nos hagan recomendaciones, etcétera, aumentamos también nuestro posicionamiento particular a nivel profesional. Y eso está muy, muy bien visto, sobre todo ya por las grandes empresas que en la mayoría de los casos, si van buscando un perfil concreto de profesional, miran el LinkedIn antes que en otro sitio. Porque, sobre todo ya os digo, a nivel de marketing digital y mercado digital, eh, quien hace que, se de alguna manera, se corresponde con la actividad que tienen, el que comparten el LinkedIn, con qué tipo de contactos tienen vinculados en su cuenta, etcétera Y eso es una, una parte bastante importante de él, a nivel de branding personal y a nivel profesional, en este caso, con respecto al ámbito digital. Por otra parte, si tenemos una empresa y queremos hacer, digamos, eh, motivación y sinergia entre los empleados, es bueno también crear una página de empresa dentro de LinkedIn, ¿vale? Donde así vamos a anunciar ofertas de empleo, si necesitamos personal, vamos a poder, eh, de alguna manera, también compartir hitos o compartir eh, tipos de contenido relacionados con nuestra, con nuestra empresa, etcétera. Pero realmente el potencial más claro que tiene LinkedIn es a nivel profesional, a nivel personal y sobre todo a nivel de relación con proveedores, con nuevos proveedores, oportunidades de negocio, oportunidades de eh, crecer eh, o de relacionarnos con otros profesionales del sector para ver un poco también el ámbito de negocio que, que llevan a cabo. Y, evidentemente, participando en conversaciones, sobre todo también en los grupos, ¿no? que, que también mueven muchísima, muchísima, muchísimos usuarios a nivel profesional y dan también pie a muchísima información eh, interesante. Para utilizar los grupos de LinkedIn, pues ahí tenéis, digamos, el paso a paso, ¿vale? Podemos utilizarlas para vender, ¿vale? Podemos buscar grupos donde se encuentren nuestros clientes y nuestro nicho de mercado y poder vender, en nuestro caso, nuestros productos y servicios. Para aprender, digamos, más que para vender dentro de LinkedIn, los grupos, el, el, digamos, la funcionalidad más, más recurrente es el aprendizaje, ¿no? Eh, intentar de alguna manera consultar con otros profesionales para que nos dé también su opinión profesional y, y entrar en sinergia dentro de las diferentes temáticas que se ponen, ¿no? Dentro de, del grupo de diferentes materias y de diferentes contextos a nivel, a nivel profesional. Y por otro lado, el grupo también no, nos ayuda para posicionarnos, ¿no? Como referente. Ya os digo que la táctica o la planificación estratégica más importante dentro de toda la red social LinkedIn es eh, establecernos como eh, referentes en un... Eh, ámbito eh, laboral en concreto, en una especialización a nivel profesional y eso nos permite, en la mayoría de, la, de los casos, pues mantener eh, cierta sinergia, cierta vinculación y cierto valor añadido para, para esas personas que buscan ayuda o que buscan a, a, a un especialista o experto en un ámbito eh, profesional determinado. También quiero que tengáis en cuenta de que LinkedIn, aun siendo gratuito, tiene funcionalidades mucho más allá si pagamos. Es el caso de todo lo que tiene que ver con LinkedIn Premium, que yo no sé si lo habéis utilizado alguno de vosotros, los que estáis en este webinar. Yo sí lo he utilizado, ¿vale? Y la verdad que a nivel de, de ROI, de retorno de la inversión, eh, es bastante también interesante, ¿vale? Sobre todo porque tenemos diferentes objetivos que podemos establecer eh, para eh, eh, que la inversión sea más fructífera. Si queremos aumentar nuestra cartera de clientes, si queremos eh, generar eh, vinculaciones con nuevos proveedores, si queremos de alguna manera aumentar nuestra, nuestra cartera de contacto para un evento específico. Es decir, eh, está bastante bien que la utilicéis alguna vez porque eh, LinkedIn Premium tiene eh, bastantes, bastantes ámbitos de actuación y bastantes, bastantes funcionalidades interesantes para desarrollar eh, mucho mejor y a nivel de comunicación nos ofrece más eh, características que nos permiten pues, vincularnos a un sector de negocio en concreto, a una profesional en concreto y cumplir los objetivos que nosotros establecemos con respecto a nuestra presencia eh, a nivel profesional. Y la última que me queda por comentaros a nivel de difusión y alcance es Meetup, que, que, que bueno, Meetup es una, una aplicación que, que nos permite utilizarla para crear o apuntarnos a eventos, ¿vale? Nos permiten hacer, pues eso, ¿no? La parte del networking, aquello eh, que tiene que ver con conocer físicamente a los profesionales en eventos determinados. Es un compilatorio de, eh, digamos que un directorio que nos permite recopilar, pues, diferentes eventos físicos para diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Y podemos utilizar de manera muy creativa, ¿Vale? porque además pues, nos ofrece pues, bastante libertad a la hora de eh, establecer eh, eventos ¿no? de muy diversos tipos, eh, que nos permitan de alguna manera también liberar un poco a nivel de creatividad cómo, cómo son los eh, eventos y cuáles son las personas que pueden acudir a ese tipo de, de eventos. Y aquí os exponemos bueno, temas prácticos para cuando eh, establezcan un poco eh, el, la planificación a nivel de red social y a nivel de eh, pyme con respecto a negocio a nivel online. Aquí tenéis el paso a paso para establecer una ficha de empresa. disculpame este que, que te interrumpa. José Antonio Dionisio, como estás en Google My Business, por eso eh, te, te insisto, eh, comenta que eh, el tema de Google My Business, incluso teniendo una web corporativa, Es positivo usarlo? ¿no? Porque le, le, tiene la duda de si puede generar confusión eh, eh, el tener, digamos, dos webs distintas. A ver, eh, en Google My Business puedes crear también tu propia web dentro de la, de la ficha. Pero yo lo que le recomendaría a, a este usuario es eh, que estableciera una vinculación entre su sitio web y el Google My Business, si es un negocio local. A ver, el Google My Business se puede desarrollar y se puede configurar de manera muy, muy avanzada. Digamos que Google My Business tiene que ser un complemento para su sitio web y la presencia a nivel digital que tenga su negocio. No que en este caso se canibalicen los contenidos, se canibalice el desarrollo del negocio que está haciendo a través de su sitio web con una ficha de empresa de Google My Business. Al final la ficha de Google My Business lo que tiene que ser es un complemento. Y ahí es donde tiene que incentivar también la ejecución y la creación de contenido. Porque si genera contenido a través de su sitio web y tiene un complemento como Google My Business, lo que va a reforzar su posicionamiento SEO. Va a tener el complemento de la información que en un momento dado pueda llegar a indexar los buscadores dentro de su sitio, pero también va a tener el complemento de estar utilizando un canal de Google para generar contenido específico de un sector de negocio. Yo no lo utilizaría para hacer otra página web, aunque se pueda, ¿eh? y se puede, ¿eh? otra página web del negocio. La utilizaría como complemento estratégico de negocio, compartiendo ahí posts compartiendo ahí imágenes, compartiendo ahí vídeos, incluso incentivando a que eh, opinen sobre mi negocio, mi producto y mi servicio. Muchísimas empresas lo hacen. Al final, Google My Business se mueve sobre todo a nivel de posicionamiento con las reseñas, con las opiniones de los usuarios. Eso lo hacen muchísimos restaurantes, lo hacen eh, muchísimos eh, negocios de muy diversa índole y de muy diversos sectores. Así que lo que yo le eh, recomendaría a Dionisio es que utilice Google My Business como complemento de su sitio web. Sobre todo a nivel de posicionamiento, evidentemente aumentará su efectividad porque está utilizando una plataforma de Google, complementariamente a la información que puede estar compartiendo a través de redes sociales o de su mismo sitio web en sí. Como os comentaba, Google My Business, ¿vale? Ahí tenéis un poco cómo sería eh, para los eh, novatos o para los recién iniciados el procedimiento para hacernos una, una plantilla, ¿no? De pyme, de una, una ficha de negocio a nivel, a nivel estratégico, ¿no? Descargaríamos la aplicación, añadiríamos el nombre del negocio, añadiríamos la dirección y definir, definiríamos las zonas de servicio, etcétera. Como ya os digo, esto es a nivel inicial. A nivel más avanzado de configuración, podemos subir posts, podemos subir vídeos e imágenes, podemos eh, establecer incluso los horarios de apertura del negocio local, podemos establecer si, eh, hoy por hoy, con el tema del coronavirus, se están utilizando también mucho el tema de Web My Business por el TEN, eh, los repartos a domicilio. Se puede establecer si nuestro negocio tiene reparto a domicilio en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro, otro apartado del faseado, más allá, podemos elegir eh, el ámbito de actuación, la categoría que es muy importante, el contacto, el teléfono, la URL de nuestro sitio web, por ponernos un ejemplo, que es lo que qu quería comentar de, de la duda que ha tenido eh, el compañero no Dionisio, ¿no? Al final, nosotros compartimos aquí la URL del sitio web porque es un complemento, es ¿eh? una parte más del negocio y eso ayuda en un momento dado a al la, a la, a la posicionamiento preferente de la empresa. Tanto es así que, que incluso Google eh, lo que incentiva es que verifiquemos nuestra empresa para eh, certificar y darle la confianza y la seguridad a los usuarios que contactan con nosotros a través de WebM Business que somos una empresa que está verificada y que es real. Es decir, al final, todo esto es para darle también la seguridad y la confianza al usuario de que llegue, por el canal que llegue, va a tener una atención al cliente eh, potente, va a tener una atención al cliente optimizada en cualquier caso, ya sea por el sitio web o ya sea por, el, por la ficha de Google My Business que hemos estado gestionando. Y bueno, ahí tenéis, ¿no? Cuando verifiquemos el tema de la empresa, pues eh, apareceremos en Google Maps, tendremos acceso a analítica complementaria, podremos responder a las reseñas de los clientes, a las opiniones de los clientes, podremos en un momento dado pues, hacer cualquier tipo de... o complementar con cualquier tipo de contenido adicional. ¿no? Eh, mientras que no estemos verificados, pues eh, podremos continuar añadiendo cierta información, como es nombre de la empresa, el horario comercial, la descripción o el logotipo. Pero para tener, digamos, todas las funcionalidades activadas y accesibles, tenemos que verificar la empresa que digamos que es el punto eh, estratégico por la que Google pues nos da, digamos, el permiso para tener a nuestra disposición todas las características y todas las funcionalidades de, de la ficha de producto y de la ficha de empresa, en este caso, de la plataforma. y bueno yo creo que esto lo habréis hecho casi todos por no decir todos no la creación de una página de facebook si no aquí tenéis también el paso a paso eh, podéis descargar la aplicación de administrar páginas de facebook lo de el móvil y podéis evidentemente descargaros esa aplicación para eh, crear una página de empresa en facebook vale asignar un nombre a esa, a esa página con correspondiente a vuestro negocio o vuestra a vuestra pyme y evidentemente elegir una categoría una subcategoría para que, eh, evidentemente, nuestro negocio pues tiene un posicionamiento ya como negocio local y podamos operar con, con cierta actividad en cuanto a eh, compartir contenido e impactando, interactuando y haciendo que la gente nos siga, ¿no? A nivel de específico de, de planificación uh, online. Si es bueno aquí introducir el sitio web, el, el mismo caso que es Google My Business, como ya digo, es un complemento, la página de empresa de Facebook también es un complemento para aumentar y redirigir el tráfico a nuestro sitio web, añadir una foto del perfil que generalmente es el logotipo de la empresa y evidentemente pues a nivel básico ya estaría todo listo. A partir de ahí pues podemos establecer en, en la página de, de Facebook de empresa pues eh, las diferentes categorizaciones que hay a nivel de contenido podemos establecer incluso añadir eh, diferentes tipos de botón en el menú tenemos acceso a un montón de funcionalidades de configuración. Podemos incluso establecer qué eh, tipo de palabra clave está vetada en los comentarios para que no salga a nivel público y podamos tener cierto control y seguimiento de esos haters o de esos usuarios que pueden estar molestos con algún tipo de servicio que hayamos dado y podamos eh, gestionar internamente. Es decir, que vamos a tener pues, muchísimas configuraciones en un control más exhaustivo de negocio dentro de esta red social. Y bueno, ahí tenéis un ejemplo de, de página de básica lista, ¿vale? El, el incentivo a añadir fotos, añadir vídeos, evidentemente todo el contenido multimedia, audiovisual, tiene un contenido preferencial mayor que el contenido que podamos publicar a través de URL o de texto plano. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los algoritmos a nivel de redes sociales incentivan más el contenido multimedia porque tiene mayor nivel de retención del usuario y de, de, y de atención por parte del usuario que, que los textos y, y las URLs de compartir información. Es decir, ahí tenéis bueno, diferentes tipos de sugerencias y de recomendaciones con respecto al desarrollo de una página de empresa en Facebook. Añadir servicios, es decir, ahí hay un montón. Incluso podéis establecer una pequeña tienda de productos, pero ya os digo, os recomendaba desde el inicio que las transacciones, digamos, el, el canal de venta, no lo, no lo gestionéis a través de la misma red social, sino que la redirijáis a vuestro comercio electrónico o a vuestra tienda online, porque en la mayoría de los casos, eh, la conversión directa no se produce en la red social sino fuera. Por el caso del, de los estereotipos ¿no? que hablábamos, ¿no? los usuarios, como creen que las redes sociales son de ámbito público, pues no están dispuestos en, en, en la mayoría de los casos, sobre todo en el sector, ya os digo, en el público objetivo español, a hacer las transacciones a nivel directo. A otras redes sociales que podamos utilizar. Y el LinkedIn, pues bueno, más de lo mismo, ¿no? Descargarnos LinkedIn, podemos eh, incluirnos o buscar específicamente un sector de negocio en concreto, por ejemplo, hoteleros, y ahí buscar diferentes tipos de, de grupos, solicitar admisión, porque siempre habrá un administrador que tenga que aceptar o aprobar nuestro ingreso dentro del grupo, y a partir de ahí, pues, compartir contenido de valor, <coughs> contenido que tenga, eh, digamos, un, un plus y que eh, de alguna manera complemente a las informaciones y a los contenidos que se están gestionando en el grupo y evidentemente vais a tener bastante repercusión ya, os digo, a nivel de branding personal y a nivel profesional. Ahí tenéis algunas de, la, de las indicaciones de, de sacarle partido con bueno, el día de ponernos al día de las publicaciones actualizadas, iniciando debates, forjando relaciones, como ya hemos hablado, con otros profesionales o proveedores, etcétera Y bueno, vamos con el, con el último apartado, ¿vale? De ser más productivos. Y aquí me interesaría que supierais que hay diferentes aplicaciones que, que aluden a diferentes ámbitos de desarrollo de negocio para mejorar la productividad del de mismo, ¿no? En este sentido, pues tenemos aplicaciones que nos permiten gestionar tareas. ¿vale? Ahí tenéis algunas de ellas, por ejemplo, eh, Asana o Todoist o Trello que es de las más utilizadas, donde nosotros podemos hacer gestión del proceso de las tareas, saber a quién se vincula cada tarea y saber en qué nivel de optimización están las tareas. Y es bastante interesante que sepamos esto, porque Porque muchas veces... No somos conscientes ni, ni siquiera de, del plazo de ejecución de muchas tareas, ni siquiera de la cronología de, de, de, de funciones que hay que realizar o de profesionales que están implicándose en diferentes procesos de la empresa. ¿no? Y a partir de este tipo de aplicaciones, que son en su amplia mayoría, pues gratuitas como ya os estoy comentando, aplicaciones como Trello que son súper mega eh, super mega conocida, ¿no? Dentro de nuestro sector de negocio a nivel de emprendimiento y a nivel de negocio, pues sería interesante que la aplicarais a, a vuestro negocio y que por lo menos las probarais, ¿no? Para saber qué potencial tienen. Para gestiones documentales, eh, si os digo que lo que más se utiliza hoy, en, hoy por hoy en aplicaciones en smartphone son aplicaciones alojadas en cloud. Y eh, Estaba claro, ¿no? Hablamos la semana pasada del de small data y de la importancia del cloud dentro de lo que es el almacenamiento de datos, pues aquí igual, ¿no? En el proceso y la gestión documental de una empresa o de un negocio se utiliza el cloud como manera preferente. ¿Por qué? Por muy diversos motivos. Uno por el mantenimiento, otro por la seguridad y confianza que dan proveedores hoy día que nos permiten establecer esa, esos documentos y esa información y esos contenidos eh, en el cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos, algunas alternativas ¿no? de, de plataformas o aplicaciones. Eh, Google Drive, vale eh, OneDrive, que es de Microsoft, iCloud, de, de Apple, el mítico Dropbox, vale que fue el primero en hacer este tipo de, de incursión, aunque Dropbox ha ido cayendo cada vez más. No por nada. Perdona, por, Frank, que te interrumpa. ¿sí? Inmaculada Romero pregunta: ¿teniendo Odo no es, neces no es necesario Trello? etcétera, ¿no? Pregunta. No, no es necesario porque ODU es un RP y un CRM. Es decir, la alternativa del cloud, evidentemente nosotros a nivel operativo, eh, el cloud lo podemos tener a nivel personal para, para a nivel profesional, pues tener un control de nuestra gestión documental. Pero cuando nosotros utilizamos ODU, eh, ODU eh, permite tener ya un, gest, un gestor a nivel interno para la empresa. Y también nos permite tener un gestor de clientes y un gestor de contenidos como tal para el desarrollo del negocio. Realmente al final la utilización de Google Drive o de alguna de estas es algo complementario porque centralizadamente Odu nos va a permitir también tener información vital de la empresa e información vital de nuestros clientes pues ya evidentemente eh, centralizada en, en su canal, ¿no? centralizada en sus recursos y en sus funcionalidades y características. Al final, estos son ejemplos, sobre todo para pymes, que no se pueden permitir en un momento dado, pues, contratar Odu Y necesitan, inicialmente, empezar con plataformas o con alternativas o plataformas del cloud eh, que nos permitan, de alguna manera, pues, guardar ahí toda esa información que nos resulte vital o nos resulte importante, ¿no? Ya sea o a nivel personal o a nivel de desarrollo del, del negocio. Para la gestión de la información... Pues, Evernote, que es una de las más utilizadas, es un, una aplicación para, para gestionar notas, ¿vale? Eh, Spark, que es una alternativa genial, disponible tanto para iPhone y Android, gestionar emails, el, el magnífico Google Calendar, ¿no? que entra dentro de, de, de Google Suite, Google Suite, no sé si lo conocéis, pero Google Suite, digamos que eh, centraliza todas las funcionalidades que tiene Google. Google Calendar, eh, eh, Google Drive, eh, Google Forms para crear formularios, eh, Google Keep. Eh, bueno, tenemos diferentes funcionalidades dentro de Google Suite. Digamos que aglutinan o centralizan pues, todas las aplicaciones más importantes de, de Google. Bueno, claro, son algunos ejemplos de aplicaciones para gestionar la información que también tenemos a nuestra disposición y son eminentemente gratuitos. Vale, Evernote, bueno, como parte de gestionar pues de manera organizada comunicaciones de equipo conocimiento eh, ciertas tareas que haya que eh, realizar etcétera y después en cuanto a comunicaciones pues no digo nada no hoy hoy estamos utilizando por ejemplo zoom no para reuniones con, en, en vídeo no pero aquí hay muchísimas muchísimas empresas está skype está google hangout Está eh, eh, Webex, eh, ahí está Talkbox, hay un montón en, en el ámbito de las comunicaciones para hacer reuniones y videoconferencias Que están ahora súper mega demandadas, sobre todo por el contexto de coronavirus que tenemos Y por el, la situación de pandemia, lamentablemente, que hay hoy día A nivel de comunicación con gestión de, de procesos, muy, muy, muy utilizada Slack Muy, muy utilizada y muy, muy útil, ¿vale? Si me dijera ahí, eh, si, si tuvieras que elegir entre Trello y Slack, a nivel de gestión de, de funcionalidad y a nivel de gestión de comunicación, utilizaría Slack mucho más, eh, digamos, a, mí, a nivel personal, a nivel profesional, mucho más accesible, mucho más, eh, tiene un componente de usabilidad mucho más importante, un atractivo en la interfaz mucho más simple, mucho más sencilla, bastante interesante. Y comunicación para grandes equipos, por ejemplo, llamen ¿no? Pero esto estamos hablando sobre temas, sobre todo para, para temas de grandes grandes empresas. Y por, por control remoto, eh, la introducción, os lo adelantaba, ¿no? El tema de, de, de, de la aplicación TeamViewer, que nos permite eh, conectarnos de manera remota pues a través de nuestro smartphone tablet a un ordenador eh, activo, ¿no? nosotros a través de TeamViewer pues podemos, eh, de alguna manera, imaginaos que tengo mi ordenador activo en la oficina y he tenido que ir a una reunión con un cliente y necesito, de alguna manera, pues tener acceso a mi ordenador porque se me ha olvidado un documento eh, que está en la memoria interna del ordenador. Entonces yo a través de la aplicación TeamViewer podía acceder de manera remota al ordenador de mi oficina y sacarle ahí el, el, el, el, el documento, ¿no? o si hay algún tipo de incidencia técnica como el ordenador o lo que sea, tendría el control completo a través de TeamViewer. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si es por documento específico, ya tenemos aplicaciones en el cloud que ya nos ofrecen ese tipo de solución. Al final TeamViewer sobre todo se utiliza para cualquier tipo de incidencia en nuestro ordenador, ya sea una, informa, una, una incidencia técnica a nivel de informática o lo que sea. Y bueno, aquí tenéis... Algunas prácticas referenciales con algunas de las aplicaciones que hemos ido viendo, ¿vale? Como Todoist, ¿vale? O añadir al, al proyecto, usar en el botón más para añadir tareas pendientes y tener una categorización de las tareas más prioritarias y menos. ¿Cómo se vería Todoist? Por ejemplo, por ejemplo con el objetivo de crear una página web. Todas las tareas que habría que hacer. ¿Cómo añadimos tareas a través del más? Cómo determinamos los objetivos a nivel de prioridad. Y con Slack también tenéis aquí una referencia de práctica, donde tenéis diferentes tutoriales y demás, y donde tenéis diferentes funcionalidades para, para su uso. Donde ¿Vale? vais a poder invitar a compañeros de trabajo, a compañeras de trabajo, no sé si lo requerido, por correo electrónico. Es una herramienta bastante interesante también para que la, la por lo menos la probéis para ver qué funcionalidades tiene y si, y si os convence para que la integréis dentro de vuestro desarrollo de negocio. Y nada más, no sé si hay algún tipo de pregunta aparte de la que me habéis comentado en el desarrollo de la, del web. Comen comentaba, de, perdona, Fran Mac, eh, comentaba José Gallego que Timmy Wear es de pago que se pasó a Anidesk. Eh, lo que pasa que no es totalmente cierto Sigue existiendo un uso eh, Público, por eso Fran lo ha comentado Y gratuito de, de Si no es para uso comercial Es decir eh, De persona a persona se sigue pudiendo usar Web gratuitamente Pero no obstante, es muy buen apunte Lo de José Gallego eh, Porque Nides es una alternativa genial Sí Además de verdad Efectivamente Si tenéis alguna preguntilla, estáis a tiempo. Que a Fran no le importa irse cinco minutillos más tarde por contestar a las preguntas. No hay, no hay, no hay problema, no hay problema. Yo no voy pasando viene. el cuestionario de satisfacción mientras, para que nos ayudéis a mejorar. Mientras pensáis, si tenéis alguna preguntilla. Antonio R.M. nos dice, genial equipo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias, de Inmaculada. Cristóbal, que comenta que le ha aclarado muchos conceptos. Genial, nos alegramos mucho. Esperamos veros a todos gracias. el miércoles de la semana que viene que tenéis ya otro docente, ya tenemos que dejar descansar a Fran. Dices, José Gallego, que cómo gestionar todo esto en un día a día eh, si eres autónomo. Pues con mucha, <ríe> con mucha motivación <ríe> y sacando tiempo de, de donde no lo hay. Bueno, si sí os digo, eh, nosotros a través del webinar os damos un, una visión bastante amplia de todas las posibilidades de vuestro alcance. Si os digo, si os digo okay. que debéis de saber segmentar, sobre todo, debéis saber eh, de alguna manera seleccionar qué aplicaciones son realmente las que más eh, eh, eh, os pueda venir bien para vuestro negocio y para vuestra actividad dentro del sector que, que estéis trabajando. ¿no? Yo, por ejemplo, os he dado recomendaciones a lo largo de todo el webinar. Hemos hablado de Trello y de Slack, por ejemplo, y yo he dicho. Que para mí es la que es mucho más efectiva a nivel de, de, de usabilidad y a nivel de accesibilidad y de sencillez no ah, hemos visto también aplicaciones eh, como la los feeds de noticias y hemos hablado de varios no hemos hablado de feedly hemos hablado de flip eh, hemos hablado de pocket yo utilizaría por ejemplo Fitly, no de todas las que hemos estado hablando por pues el tema también en, a nivel profesional de categorización de contenidos y demás hemos hablado también de herramientas de difusión y alcance, ¿no? De redes sociales en concreto. Eh, he complementado información con un público objetivo ahora mismo activo en cada una de las redes sociales, con características y funcionalidades de cada una de las plataformas. Por ejemplo, para mí, si yo fuera una pyme, el Google My Business lo utilizaría sí o sí. Eh, si tuviera un, un público objetivo joven, utilizaría Instagram, utilizaría eh, TikTok... A un público aún más joven, si tengo un público más joven y YouTube lo utilizaría, por ejemplo también, eh, para un público más maduro utilizaría Facebook, a nivel de SEO, pues Pinterest me da una, un nivel de, de optimización preferencial en cuanto a posicionamiento orgánico, muy interesante o sea, es decir al final... De, yo todas, yo maneras de todas maneras comentaros que eh, José Gallego que te va a ayudar mucho en el tema de cómo ser más productivo siendo una persona autónoma eh, los dos próximos webinars que son sobre eficiencia y productividad y, y los imparte Paco Casado, que te va a ayudar mucho en este tema, de eh, cómo gestionar esto estando un poquito solo digamos, te va a echar unas manos Sí, realmente Así no... al final no, no os hago bien <ríe> que, que, que bueno eh, la, la potencialidad de todo esto es que sepáis que hay un bosque y, y solamente tenéis que elegir los árboles que queráis y a partir de Exacto. ahí hacer los URC. es el tema. Dice José que está gracias deseando. Pues, pues nada, nos vemos el, el miércoles que viene. Os veo a todos, menos a Fran, que lo dejamos descansar. Muchísimas gracias, Fran. Nos vemos prontito y, y un beso a todos. Gracias no olvidéis rellenar el, el cuestionario de satisfacción. Aquí estaremos para lo que necesitéis. Venga, un beso a todos. Chao. Un abrazo, hasta ahora a todos. Hasta ahora.